Cuando yo empecé tantas horas en casa, tanto tiempo editando contenido, tanto tiempo, eh, pues estando ahí sin, sin ver resultados y ahora es cuando se ve esa parte de arriba del, del iceberg. Bienvenido a mi cuarto o mi despacho. Antes de, antes de enseñarlo, eh, o sea, esto es súper rápido, literalmente tengo como 10-15 minutos para enseñarte todo esto porque me voy a ir a desayunar. Y antes de enseñarte por qué tengo cada cosa, cuáles son las cosas que tengo, etcétera sí que me gustaría decir por, por qué me vine aquí. no Es decir, por qué me vine bueno, pues a este que es como mi, mi rincón, donde grabo, donde, donde medito, donde hago todo, donde trabajo... Y básicamente yo empecé, bueno, pues estaba en, en, en casa, en mi propia habitación, y trabajando desde ahí, pues lo cierto es que... Eh... Pues me costaba mucho dormir por la noche, porque claro, al final el, el cuerpo, la cabeza, se, se está acostumbrado a, vale, si, si aquí trabajas, es tu espacio para trabajar. Entonces, cuando a las 12 de la noche cerraba la pantalla del ordenador y quería dormir, era algo inviable. Entonces... Yo no necesitaba una oficina súper, súper, súper grande porque, bueno, estoy yo solo y, y, y los trabajadores que tengo están, bueno, pues, en, en Uruguay, en Valencia, entonces, como teletrabajamos y aquí no hay nadie más, simplemente quería un espacio, nada, como si fuese mi habitación, pero que tuviese todo lo que yo necesito. Así que te voy a enseñar, pues, qué, qué, qué utilizo, qué ordenadores, por qué, etcétera, ¿vale? Todos los enlaces de los productos los vas a tener aquí abajo en, en la descripción, Así que vamos primero con, eh, bueno, pues esto de aquí, que está aquí. ¿Qué es esto? Dirás, Dani, ¿se te han olvidado las zapatillas? No. Cuando entro aquí a la oficina me gusta estar cómodo, me gusta sentirme cómodo, entonces lo que hago, ahora no las llevo porque, como te digo, no, nos vamos a ir, es poner unas zapatillas cómodas, donde yo me sienta a gusto para no ir con las de la calle. Este sofá no está aquí puesto porque sí, está puesto porque por las mañanas, cuando llego, me gusta meditar aquí, ¿Vale? Llego al sofá, me pongo aquí Y empiezo a meditar con la aplicación que te enseñaré Más adelante, que la tengo ahí en la tablet ya preparada ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues este es un cuadro Que me regaló, eh, que me regalaron Ruth y Tomás, además es, es muy bonito y, y, y expresa pues literalmente eh, Lo que es el éxito, en este caso ¿no? Lo que es un poco el emprendimiento, que esta es la parte que todo el mundo ve, la punta de arriba del iceberg, pero no ven todo lo que hay debajo, ¿no? Eh, pues cuando yo empecé tantas horas en casa, tanto tiempo editando contenido, tanto tiempo, eh, pues estando ahí sin, sin ver resultados y ahora es cuando se ve esa parte de arriba del, del iceberg. Por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues velas, me encantan las velas, sobre todo cuando voy a meditar, suelo ponerme estas, estas velas. Esto fue un regalo que me regaló eh, que me regalaron Ruth y Tomás para, para mi cumpleaños. Aquí dos libros que me estoy leyendo ahora. Libro de dejar ir y libro de viajar ligero. Los tengo aquí a mano. El resto de libros que ya te enseñaré eh, los tienes ahí. Pero bueno, estos son los que me estoy leyendo ahora. Entonces me pongo aquí por, por, bueno, por la mañana con mi cafecito y me, los pongo a y me pongo a leerlos. ¿Qué tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo un estabilizador que lo utilizo para, bueno, pues cuando tengo que grabar vídeos con el móvil, ahora no, porque como te digo no, no tengo mucho tiempo, pero bueno, quiero enseñarte esto porque estoy seguro de que habrá muchas cosas que te sirvan de ayuda. Un estabilizador, nada, simplemente para, para poder grabar con, con el teléfono móvil y que dé una, una sensación de estabilidad pues mucho mayor. También lo utilizo a veces de trípode cuando estoy grabando, entonces bueno, pues va, va bastante bien. Tienes el link en, en la descripción. Este es el micrófono que estoy utilizando, Rode, que está aquí con esta, con esta grabadora de sonido. Antes grababa con el móvil, lo que pasa es que pues me gusta tener el móvil para poder, por ejemplo, grabar este vídeo que estoy grabando con el móvil y esto para grabar el audio. Como te decía, tendrás el link también abajo. Auriculares, no los utilizo mucho porque como tengo los, los AirPods, no los suelo utilizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos este Buda donde yo le pongo los sticks, los, los palitos del, del incienso y por las mañanas pues medito eh, por el incienso. Es algo que me gusta, lo que sí es cierto es que tampoco suelo utilizarlo eh, muy a menudo, es decir, uno por día es suficiente, más que nada porque es muy intenso el, el olor que te deja. Super vale. guay, esto pues ambientador y aquí algunos trofeos... Que gané eh, cuando hacía atletismo Vamos a la parte que quizás Pues más interesa, ¿no? Lo primero, silla Sí que era súper, súper importante Tener una silla cómoda, un espacio cómodo Desde el, desde el que trabajar eh, Si yo no estoy cómodo o si incluso no he dormido bien La noche anterior, lo noto muchísimo Entonces, para mí esta sí que fue una, una buena inversión El tener una silla eh, ergonómica, ¿no? Que, que me mantuviese la espalda recta Que yo estuviese cómodo, que me protegiese también el el cuello, etcétera. Este creo que es una de las cosas que más me han preguntado. O sea, cada vez que lo posteo en Instagram, que si no me sigues, sígueme, porque publico mucho contenido por ahí de, de, de viajes, etcétera. Y esta es una de las preguntas que más ha hecho. Oye, Dani, ¿dónde te has comprado la mesa? ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo has hecho? Te lo explicaré más adelante, pero antes, vamos así con, con los gadgets o las cosas que tenemos. Pantalla, justo ahora, como te decía, o sea, este vídeo está literalmente sin ordenar mi oficina, así es que Así es como la verías si vienes un día normal, es decir, la verías tal cual la ves ahora. Aquí tienes la pantalla que estaba redactando un email. Eh, una pantalla ancha, ¿por qué? Porque me gusta hacer esto. Es decir, por ejemplo, tener aquí varias cosas. Pues, por ejemplo, estoy redactando aquí el email, pero veo lo que tengo en mi calendario. Entonces, lo puedo poner así. Vale, pues en el calendario tengo esto, esto, esto, y este es mi email. Es decir, me permite como tener dos pantallas en un mismo lugar. La cámara, para mí esto fue brutal, esta cámara es la Sony Alpha 6400, eh, fue algo, bueno, fueron como 1000 euros, 1200 euros, y mmm, la calidad a la hora de grabar eh, pues vídeos, a la hora de grabar, eh, bueno de estar en reuniones, o sea, esa primera impresión es espectacular, es espectacular. Además la quise hacer sencilla, es decir, que no tenga que cambiar los objetivos ni nada Que simplemente eh, funcionase con esto Y es increíble Antes la que utilizaba, y si no cuentas con mucho presupuesto Es esta de aquí Que es la Logitech C920 Que está como por 90 euros o, o 100 euros Que va bien, es decir, es una cámara potente Vas a ver que, que mejora la calidad Sí que es cierto que no es una cámara reflex Como, como es la Sony Alpha 6400 Entonces lo que tengo es esta cámara conectada al ordenador, ¿vale? Va aquí conectada al Mac. Entonces, cuando yo activo mi webcam, la que se pone es esta. vale. Además, ahora después te enseñaré eh, algo súper super, super top, que llevo muy poquito con esta configuración, pero que vas a alucinar. Vas a alucinar. Más, teclado de, de Apple. Este me costó como unos 90 euros, más o menos, aproximadamente. Y quería algo que no tuviese que estar cables de por medio. O sea, para mí es súper importante que el escritorio esté limpio que, que, que realmente tenga mi espacio que no, te, no, no me sienta agobiado entonces por eso traté de reducir al máximo todo tipo de cables y, y compré por ejemplo pues, este tipo de cosas para tener el ordenador así en vez de estar tumbado ¿no? todo todos esos tipos de detalles cuentan ¿Qué más tenemos por aquí la tablet esta fue la, la última adquisición que he hecho en black friday es el ipad pro de 2021 de 12,9 pulgadas unos mil y algo euros con el eh, Pencil. Esto, ¿por qué me lo compré? ¿Por qué motivos? Bueno, por, por varios, ¿no? Primero de todo, eh, lo que me permite esta, esta tablet es, por ejemplo, cuando yo estoy viajando, no me puedo llevar esta pizarra. Entonces, lo que hago es que me llevo la tablet. Entonces, utilizo la tablet como pizarra comparto pantalla y voy enseñando todo pues a través de la, de la tablet al final bueno pues tengo varias reuniones incluso reuniones con alumnos y para poder explicar todo eso pues utilizo la tablet aquí y si quieres lo, lo enfocamos un poco te enseño la aplicación con la que yo medito vale es esta de aquí headspace entonces yo esto por la mañana la configuro para hacer mi meditación hoy ya la he hecho entonces bueno se van seleccionando los días, además es una especie de, de meditación guiada. Para mí es una de las de aplicaciones, la yo diría que es la mejor aplicación. La compré hace quizás 8 o 9 meses, y yo solía meditar sin, sin aplicación, pero desde luego que esto lo que me ha hecho es mantenerme activo, es decir, todos los días, todos los días, todos los días meditar. Esto es súper importante. Utilizaba vaso de agua, este tipo de vasos, hasta que me di cuenta de que, joder, estos vasos siempre o se me rompen o se me cae el agua cuando estoy grabando, estoy haciendo directos. Entonces, lo bueno de esto es que puedes girarlo, pero se te puede mover, que no se va a caer. ¿no? Parece una tontería, pero el hecho de que tenga una pajita y que esté cerrado, a la hora de grabar o hacer un directo, eh, muchísimo mejor. Mi libreta de ideas, esto... <risa> Para mí es súper importante tener, aunque sea... Aunque sea aquí en la oficina, pero tener siempre una libreta conmigo a mano para apuntar cualquier tipo de, de cosa. Eh, más, esto que me lo regaló Ruth es La Hostia. Es una canción bueno, que tenemos mmm, nosotros dos. Ruth no es mi pareja, por cierto, que mucha gente se la pregunta. Oye, Ruth es tu pareja. No, Ruth no es mi pareja, es, es, es mi amiga. Y bueno, pues esta canción, cuando la escaneas, empieza a sonar la música. Es decir, esta canción de Don't Give Up On Me. Y lo más top, lo más, o las dos cosas más top, antes de enseñarte pues digamos mi, mi área más privada o, o bueno, pues sí, de, donde yo paso, no, no bastante tiempo, pero es lo primero que hago por la mañana y es esta. La mesa se puede subir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo compré la mesa? Compré las patas por, por Amazon, tendrás en la descripción las patas. Y el tablero es del Leroy Merlin, ¿Vale? En total creo que aproximadamente fueron unos 700 euros. Este tablero no viene así, pero bueno, aprovechando que mi padre se dedica al tema de la restauración y demás, lo, bueno, lo barrizó, etcétera, lo dejó de 10 y lo pusimos. Vale, entonces compré las patas en Amazon, 300 euros y el tablero o 350, una cosa así aproximadamente, ¿vale? Eh, entonces yo desde aquí lo que puedo es, pues para no estar siempre sentado con la, con la, con la espalda en esa postura, lo que hago es subo la mesa... Y entonces yo puedo estar grabando y además puedo hacer, oye Alexa, Alexa, enciende todas las luces de la oficina. ¿Te refieres a oficina? Sí. Y automáticamente ya puedo empezar a grabar. Se iluminan los focos, se ilumina también esta parte de aquí atrás, vale. etcétera Y bueno, esto fue también, me lo compré en Black Friday... Para cuando estoy, para cuando estoy sentado poder aquí apoyar los pies, pero para mí lo más top es esto de aquí. Y desde luego que ha sido una de las mejores inversiones. Por ejemplo, estoy en las reuniones y simplemente lo que tengo que hacer es un botón y yo ya empiezo a andar. Y esto me va contando las calorías y el tiempo que paso caminando. Y yo estoy haciendo mi reunión, además estoy en movimiento. Es como matar dos pájaros de un tiro. Para mí esta fue, literalmente, una de las mejores inversiones. Creo que me costó aproximadamente unos 250 euros, más o menos. ¿Vale? Eh, más cosas que tenemos por aquí. Bueno, esto que lo compré en Ikea siempre... Eh, me gusta que, joder, que la oficina haya, haya cosas verdes, haya plantas, me da mucha energía. Entonces, tengo aquí plantas, eh, cactus, el resto de plantas. No sabría decir ni, ni, ni de qué nombre, son, no nos vamos a callar. Y esta planta artificial ¿por qué? Porque estoy esperando que alguien me regale una. Eh, nada, esto es de Ikea, simplemente para un poco que quede guay el setup y ya aprovechaba y, y le ponía algo de, de verde, plantas. Antes de enseñarte un poco qué es lo que tengo aquí, vamos a ir por aquí. Esto es un tronco de Brasil. Eh, me gusta mucho, además bueno, cada vez que vengo de viaje lo veo cada vez más grande porque no es algo que se tenga que regar mucho. Esto es un aro, un aro de luz que llevo mucho sin utilizarlo porque como tengo los focos, eh, pues no suelo utilizarlo. Esto es un pedido de Amazon que tengo que devolver. Esto es algo que tengo que regalar. Esto es algo que, pues, que tengo que dar. Eh, la cámara que me la tengo que llevar a casa. Esto es la riñonera de mi amigo, así que olvídalo. Aquí tengo bueno, pues todo el tema de folios. Cuando quiero coger algún folio, escribir algo, pues vengo aquí y, y, y lo hago. Como ves, no cambia ni la basura, o sea, li, literalmente es, es así como tengo tareas en mi oficina. Aquí tengo un montón de ropa para donar. Ya doné como seis o siete bolsas, es algo que me gusta mucho hacer. Eh, cada 3 o cuatro meses suelo donar bastante ropa. De hecho, si abres mi armario dirás, joder, o sea, tampoco tienes tanta ropa, ¿no? Y es algo que, bueno, pues me, me gusta hacer y contribuir un poco y aportar mi, mi granito de arena. La última vez creo que donamos... Siete bolsas como, como estas. Además, muy bonito porque, bueno, algunas se fueron para, para Filipinas, otras para La Palma. Así que muy guay. ¿Qué tenemos por aquí? Pues un Neceser con, digamos, mis cosas, pues tengo por aquí cepillo de dientes, pasta de dientes, desorante, etc. Por aquí, proteína. Eh, a veces, bueno, pues paso mucho tiempo aquí en, casa, en, en, en la oficina, entonces eh, digamos que pues me gusta siempre estar como al mínimo con el tema de las, de las proteínas. Perfume, pues este de Sabas este de, de Dior. Un ambientador para que huela bien. Con todo el tema del COVID hay que estar bien protegido. Con... ya no me acuerdo ni del nombre, pero bueno, con esta cosa para las manos. Manzanilla, té y aquí para, para mí lo mejor de lo mejor o, o, o cuando vengo a la oficina digo lo primero que tengo que hacer es esto y es café. Aquí están las cápsulas de café. Entonces, yo soy un experto en café. Ahora no voy a hacer ninguno porque nos vamos a ir a desayunar. Pero cojo las cápsulas de café, la pongo aquí en esta cafetera. Que antes tenía una cafetera súper grande, vacía el café muy bien. Pero era demasiado grande. Y prefiero o busco algo más minimalista, más, más compacto, más que no me ocupe tanto espacio. Entonces, meto la, la, la cápsula del café aquí. Y con esto, que esto para mí ha sido la nueva, no sé, literalmente el nuevo descubrimiento. Con esto yo lo que hago es cremar la leche cremo la leche, y entonces me sale un café pues con mucha leche cremada, que está buenísimo y lo suelo beber aquí en esta taza más cosas que vemos por aquí esto que no sé, me costó como 20 euros así pero es súper top, sobre todo lo utilizo cuando viajo, también lo tengo en la oficina pero cuando viajo, ¿por qué? porque me permite cargar tres cosas, los Airpods, el Apple Watch y el teléfono móvil aquí entonces súper, súper top Aquí en la nevera con algunos de los países que he visitado, pues tenemos Nueva York, Santorini, eh, México, eh, este fue lo último, Tenerife, eh, bueno, pues algunos. Otros se me han caído y se me han roto y otros, bueno, pues se, se me ha olvidado comprar imanes. Así que ya está, bueno, esta es la, la pizarra que utilizo cuando tengo que dar clases, explicar o, o incluso hacer reuniones, pues utilizo esta pizarra. Cuando estoy fuera, como te decía, utilizo la, la tablet y creo que ya está un poco... Ya lo único que me queda por enseñar es esa librería de ahí, con, con los libros. Hasta aquí, este, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete porque voy a venir con muchos sorteos, con mucho contenido, un montón de cosas. Y recuerda que tienes el enlace a todos los productos aquí abajo en la descripción. ¡Un fuerte abrazo y nos vemos! ¡Chao!